Simi. Hey. Dije que no lo hablo si no lo sabes. Soy el Chaco, mágico que Anuel. La trampa mi tierra no la droga paz. Del lado LH de en el G triple A. Dije que no lo hablo si no lo sabes. Soy el Chaco, mágico que Anuel. La trampa mi tierra no la droga paz. Del lado LH de en el G triple A. No se sorprenda si tengo el dato. Como dijo miñeri pesan los flacos. Directamente de Chaco con miñeri saco. Pobre desde criatura gato sin mi pinta le da asco es que estoy llenando el frasco Siéntese a escuchar un rato Fuera del ritmo igual es peo Sé que aceptarlo le cuesta un montón Le dije a Livy que tal suena esto Me dijo metele que suena cabrón El non prendí un le leí emoción Otra canción dos y diaria Como mamá y su bendición como rapeo, sin pensarlo, vas a saber que soy el mejor. Soy el feo que con el tiempo hizo que te lamente mi amor. Alterado y el doctor me trajo un par de blond para bajar la presión. Desde el comité del flow, Perri, te sirve o no, no da comezón la comisión. Vos con cuenta, cuento no sirve de nada. Aprendí que la intimidad es sagrada, problemas salen de ahí, por eso boca callada. Vale más que la mano dura y pesada. Soy el las acciones anticipadas, analítico está chamullando a gracia. Hola, Ninguna mesa le cara. Si está en la misma sala que yo no hay mala cara. Voy de cheto con la camisa más sola al palo, tierra a calor. Mucho tiempo disfruto de su fruto, luego del jugo está agotada Si critica chupel, Nietzsche, luego va a tragar el ra, ra. ra. Guacho guaso como yo, todo que hice en para. Sabé. soy de chaco mágico que anuel la trampa mi tierra no la droga paz del lado le de en el g triple a dije que no lo hablo si no lo sabe soy de chaco mágico que anuel la trampa mi tierra no la droga paz del lado le de en el g triple a